En internet, aquí Mercurio ¿no? 309, un nuevo video. Una vez más, estamos aquí, gente, para darle la gran noticia: que ¿qué creen hay cuatro vacantes en Bandaland. Exacto, en Bandaland hay, hay cuatro vacantes. Eh, sí, para los que no conocen una serie de Minecraft que empezó, ya casi creo que ya va para dos meses más o menos, en el cual pues, tenemos, ya, éramos 10 en total, pero pues. Eh, inconvenientes y quedan cuatro, cuatro vacantes, o sea, se despejaron cuatro vacantes en serie, entonces, puede ser tú una de las oportunidades en, en ganarte esta, esta vacante, solo tienes que cumplir unos ciertos requisitos, requisitos ya saben, lo, siempre, lo de siempre, y es esto, tener 16 años o más, eh, principalmente, porque pues, eh, digamos que tienes cierta accesibilidad, para, para varias cosas más, ¿ok? Eh, tener una PC de, que aguante los 32 mods de la serie, pues es una serie con mods, chicos. Entonces, eh, más o menos calculamos que mínimo que sea una i3, unos 4 GB de RAM, más o menos, más o menos, por ahí creo que es aceptable. Eh, se les recomienda, por si no saben cuánto, como más o menos a partir de cuánto corre una compu los 32 mods. Entonces, es un aproximado de. De, de, de la compu, si tienes eso, pues mira, ya, ya te corre el Minecraft Ahora sí con esos 32 mods, ¿no? Eh, obviamente también tienes que ser creador de contenido Tienes que ser creador de contenido eh, No importa si haces videos o haces streaming Mientras que subas contenido de la serie eh, O que sea algo seguido no, no es necesario subirlo todos los días, todos los días, Vandalan eh, Sino que también puedes subirlo cuando tú quieras O sea, obviamente no dejando como cada mes, ¿no? Eh, digamos que un video cada semana es aceptable Creo que está aceptable Entonces, ahí está Tú puedes hacer directos o puedes hacer videos Tú decides y ya, ¿ok? Eh, debes comprometerte principalmente con la serie Es el, el más importante requisito de todos Creo yo Debes comprometerte con la serie Pues como dice nuestro compañero Ed En su primer video con el que nos recitaron a todos nosotros Al principio Eh hay muchas series en las que se, se salen bastantes entonces eh, y se terminan muriendo la serie a las dos semanas muere la serie ya no llega nada más entonces, gente, recuérdense tienen que comprometerse con la serie, ok? Recuerden, eh, sí, comprometerse con la serie es simplemente eso recuerda, eh, contacto es por Discord tienes que... bueno, contactas, te contactas por Discord que aparece en la pantalla justamente ahorita o en la descripción, tú eliges ahí en la pantalla o en la descripción, no sé, ahí, ahí está, simplemente ahí está el Discord, entonces no hay mucho problema, ¿ok? Eh, una vez añadido, manda un mensaje de, de este tema, de este tema, para que sepas de qué, de qué hablas, ¿sabes? ¿Va? Y nada, eh, comenten chicos qué les parece esto y si quieren entrar pues comenten, recuerden añadir el Discord y nada, ¿va? Eh, espero que, que sean ustedes los afortunados para ganar estas cuatro vacantes en Bandaland. Eh, nada gente, espero que les guste y nos vemos hasta la otra Adiós